Ha sido una estación de esquí, ¿no? Una estación de esquí también errónea, creada en los años 70, pero ojo, esto le dieron la categoría de centro de interés turístico nacional, que es importante. Eso es una figura que se creó en la época de Fraga y Barne como ministro de Información y Turismo, con la cual las urban... o sea, a todos estos centros de interés turístico el promotor turístico podía urbanizar sin licencia municipal. ...simplemente le daba permiso el Ministerio de Información y Turismo... ...con eso se urbanizaron todas las costas... ...porque encima allí solía pasar que el pueblo estaba en un alto... ...y en la playa no vivía nadie, vivían cuatro pescadores... ...entonces al pueblo no le interesaba urbanizar... Porque decían, no, no, a mí que me que me favorezcan mi casco urbano. Pero en todo el Mediterráneo los pueblos se construían en los altos porque era la manera de, de evitar que los piratas berberiscos saqueasen los pueblos. Y entonces, muy raramente, los pueblos estaban a orilla de playa, como mucho había el barrio de los pescadores. Pero si os fijáis por allí, todos los pueblos están en el interior. Bueno, pues aquí en las montañas pasaba lo mismo. En los puertos, en los altos, no había pueblos, porque ningún vecino se le ocurría vivir todo el año en un, en un puerto que estaba nevado y demás. Entonces, ¿qué sucede? Esto estaba... ...supuestamente como un recurso infrautilizado... ...pues para favorecerlo empezaron con esas historias... ...bien, pues en los años 60-70... ...se llegó a hacer además una cosa... ...que se llamaba el Plan de Desarrollo Turístico... ...del Núcleo Central de la Sierra de Guadarrama... ...para resumir y no entrar en demasiados detalles... ...la dejaban como un queso de gruyere... ...pero auténticamente un queso de gruyere... ...preveían estaciones de esquí en todos los puertos... ...en el de Nava Fría... Bueno, empezando por el por otro lado, en el, de, en el de La Fuenfría, en el de Nava Cerrada, en el de Cotos, en el del Amor Cuera, en el de Nava Fría, en todas las puertos una estación de esquí con su urbanización o urbanizaciones satélites o sea, eh, Como lo de los campos de golf ahora. Igual, igual, igual. La manía. Carreteras que unían todo. Una carretera que iba desde el puerto del de, de León, el Alto del León, alto de los Leones que lo llamaban entonces, o de Guadarrama, hasta la Fuenfría, de la Fuenfría por el Camino Smith hasta Navacerrada, y de aquí, desde, o sea, luego, desde Navacerrada, la que hay, hasta Cotos, que esa sí que la hay, es el único tramo que hicieron, y luego aquí, a media ladera de las Cabezas de Hierro, otra carretera que iba hasta el puerto de la Morcuera, o sea que, imaginaros lo que era eso, el ferrocarril este que ahora termina aquí en Cotos, en realidad iba a continuar por todo el valle Lozoya, iba a bajar hasta Buitrago, iba a, dar la, iba a dar la vuelta por La Cabrera, y luego iba a volver pegado a la sierra, por Manzanares, por Soto del Real, hasta Cerceda. Ojo, en en Moralzar, no, en, no, en Becerril, iban a hacer un funicular hasta La Maliciosa. Que ojo, eso ya estuvo planteado en los años 30, ese proyecto. ¿eh? O sea que Y luego ya iba otra vez a terminar en Cercedilla. Estación de esquí también en La Maliciosa. En La Morcuera se llegó... No, no, en la cara norte, en la cara norte de La Maliciosa, o sea, que al otro lado de Valdesquí. Los mismos promotores de Valdesquí son dueños del Ventisquero de la Condesa. ...y están en su finca y podían hacerlo... ...eso se paró gracias al parque natural... ...que antes del parque regional del Manzanares... ...existió un parque natural... ...yo estuve ahí, estuve en la Junta Rectora... ...y estuve en la transición... ...porque anteriormente la pediza era solo sitio natural... ...de interés nacional que fue declarado en los años 30... ...pero en los años 70 se declaró un parque natural... ...que fue de transición al parque regional que se hizo después... ...pero desde ese parque natural... ...promovimos que se hiciera un parque regional... ...que es lo que yo digo de usar los espacios protegidos como baluarte... ...como lugar donde luego multipliques... ...pero eso se pudo hacer... ...porque el primer gobierno que hubo en la Comunidad de Madrid... ...era un gobierno social comunista, ...porque fue de un gobierno de, de pacto... ...entre lo que entonces era el Partido Comunista y el Partido Socialista... ...y gracias a eso... ...pues se consiguió... ...un modelo de, de gestión del territorio... ...que fue el parque regional... ...que luego ha servido de modelo para otros muchos sitios... ¿eh? ...pero fue por eso... ...porque se hizo con una gente... ...pues que tenía una, una cierta sensibilidad entonces... ¿no? ...o sea que... ...no sé ahora... ...pero entonces si sí, ...dejémoslo así ¿no? tenía un poco Hombre, por lo menos te podía sentar a hablar con ellos... Hombre, pero si ...a las personas, no el partido... Ahí está, es, es, tú lo has dicho. Son más importantes las personas que, que los partidos o que las mismas ideologías. Pero bueno, entonces lo que estábamos, ese plan de desarrollo turístico en el puerto de Cotos, que es donde estamos, siendo sitio natural de interés nacional, tenía aprobada una urbanización que podía llegar a tener cabida hasta para 15 o mil personas. Aquí se iban a hacer tres núcleos urbanos, uno en estas praderas que vemos, otro aquí enfrente en estos aparcamientos y otro allá arriba. Estaban también implicados los de Valdesquí, porque la finca de Valdesquí, la propiedad, llega hasta aquí. ¿Por qué está cerrado el aparcamiento este de Cotos? Porque esa zona es privada. Esta, toda esta carretera y todo esto es particular, es de, es de los de Valdesquí porque esto era un consorcio entre las dos estaciones, eran dos empresas privadas, y aquí y lo que sucedió es que a Valdesquí también había pedido ser centro de interés turístico nacional, pero se lo denegaron, porque ya pilló la democracia, y ya se le denegó. En el año 77 a Valdesquí se le denegó la categoría de centro de interés turístico nacional. Ojito, que es una figura que no está derogada. Lo que pasa es que hoy por hoy es inconstitucional, porque hoy claramente las competencias está urbanísticas ¿no? ¿eh? están en extinción, está está en seguro. extinción, no se utiliza, y además porque las competencias urbanísticas son de los entes locales, son de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, etcétera. Y ya al Ministerio ni se le ocurriría declarar un centro de interés turístico sin permiso de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, ¿entiendes? Pero entonces se hacía. Desde Madrid se declaraban planes urbanísticos sin que en el pueblo se enterasen, o sea, empezaban a construir y decían, ¿qué pasa aquí? Ah, no, que, y ni pagaban licencia, ¿eh? Tú fíjate, si estaban exentos. Era para favorecer el turismo. Se dijo que, que España, lo que venía contando en el coche, pero bueno, lo repito, España iba a pasar de ser la reserva espiritual de, de Occidente a ser la reserva turística de Europa. Y mucho ojo, porque siguen con esa copla. Los alemanes no quieren sí. que produzcamos nada, que aquí no haya bienes de consumo, que aquí no tengamos industria. Hostia, lo que pretenden es que seamos un país de servicios sí. que vengan los jubilados que venga el turismo etcétera etcétera etcétera. claro y eso arruina nuestro medio ambiente aunque viene cierto que ellos tienen bastante sensibilidad ambiental y muchas veces para también su se país. oponen o sea para su país. pero para su país no claro. pero ellos también quieren venir a un sitio que esté ambientalmente agradable. correcto o sea que no esté Uy, pues tampoco en lleno en de mierda de... bueno en bueno, Alemania. bueno Alemania, mayor... pero Alemania, ¿Tú sabes los primeros que han protestado de las leyes urbanísticas de valencia que también permiten ahora caballan, urbanizar ya, ya donde te dé la gana los propios alemanes que han comprado fincas rústicas y, y que no quieren que se la, que ellos no las quieren para urbanizar que han venido ahí a pasar sus días a, a su refugio sí. y que para nada quieren especular ni urbanizar ni hacer allí ninguna y se están y lo han llevado a, a Estrasburgo, lo han llevado a Bruselas a los parlamentos europeos es que y los, lo han condenado claro, o sea, los políticos que, que hay de aquí dicen si queremos seguir sacando partido de que vengan tus colegas claro pues os juro. y por eso es lo de los campos de golf porque ellos tienen mucha afición los ingleses y los alemanes a jugar al gol porque allí realmente los campos de gol salen solos porque es el ecosistema natural, el prado y aquí sin embargo es una aberración absoluta, es un coste energético, una huella ambiental y, vamos, imposible de consentir imperdonable que se haga y se mantenga o sea que es que es, es que no, no tiene ningún sentido ¿no? O sea, que... no, no, pero si es como si cualquier cosa que aquí tenemos basada en la sequía y en el calor la quisiéramos eh, exportar allí pues estaríamos haciendo una aberración climática ¿no? Pues ya os digo, esto se intentó urbanizar y esto fue una lucha muy fuerte, ¿eh? que aquí llegamos a encadenarnos, a hacer sabotajes, a hacer ecotajes, todo tipo de acciones, que ya digo, como han prescrito, algún día las escribiremos, las contaremos, pero de enfrentamientos duros y fuertes. Se consiguió además demoler un edificio de militares, que eso también fue muy fuerte, porque también fue otro de los pelotazos de la dicta blanda. El ejército eh, permutó. ...las ocupaciones de unos campamentos militares... ...que tenían la parte baja de la granja... ...que estaban en terrenos del patrimonio nacional... ...había allí los, los campamentos de la milicia universitaria... ...que se llamaban en los Robledos... ...los permutó por una parcela aquí arriba... ¿Ese edificio que hay ahí arriba la No, de Cerrada? no ese, ese no, ese es distinto... ...este estaba aquí al lado de la estación de, de Renfe... Ah. ...está demolido, está demolido... ...ese edificio se empezó a construir... ...sin ningún tipo de licencia urbanística... ...por los militares como una residencia de recreo... ...¿qué sucedió? ...que eso se denunció... ...y separaron las obras... ...y entonces se consiguió al final demoler... ...a pesar de que los militares... ...lo intentaron camuflar... ...como que era un cuartel... ...no sabían que claro... ...yo ya estaba metido en medio ambiente... ...y colaborando en urbanismo... ...con la comunidad... ...y con el Ministerio de Obras Públicas... ...y resultó que yo había hecho... ...el servicio militar a la fuerza, porque a mí me habían dado por desertor, pero bueno, al final me tocó ahí, y me pidieron un informe de eh, si cumplía, el proyecto que había presentado cumplía los requisitos para ser un cuartel de alta montaña. Y entonces yo hice un informe demoledor de 10 o 12 páginas diciendo, primero, en la región militar donde se ubica este cuartel no hay brigadas de montaña, no hay unidades de montaña, o sea, tendrían que crearlas el ejército, lo primero. Y luego la distribución era de habitaciones dobles o individuales, con lo que decía, en ningún cuartel se ha visto esto de que haya habitaciones dobles individuales con baño. O sea, esto qué es. Y claramente se veía que, la, que lo, en el proyecto lo que pedían era una residencia de militares, un hotel aquí de ellos de lujo y tal. Y entonces se les desautorizó definitivamente. Y luego parques nacionales, al, al ser gestionado el Monte de Balsain, porque encima estaba en el Monte de Balsain, al ser gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y que, ya digo, lo gestionan bastante bien y, y muy estrictos, como si fuera un parque nacional auténticamente, que es lo que tiene Balsain, que es que desde, desde hace ya 20 años o 30 se ha gestionado como un parque nacional, por lo cual es la idea de que si hiciera un parque nacional en, en Guadagama no era tan descabellada, y puedo contar también el origen de por qué se ha intentado hacer un parque nacional pero bueno, como lo gestionaba parques nacionales llamando la demolición definitiva, y está restaurado, ahora es un pinar, ¿eh? está plantado de pinos y todo, todavía se ve la parcela tiene casi media hectárea, es bastante grande casi son 5.000 metros cuadrados, pero eso se restauró, y luego lo siguiente fue que la estación de esquí tenía también otra debilidad y es que era una concesión administrativa esto no era propiedad particular ¿eh? los montes estos a pesar de que lo querían urbanizar y todas estas cosas pero es un monte público de rasca fría y no eran propiedad ¿y qué sucedía? que tenía una calzudicidad esa concesión Esta, lo que pasa es que la concesión, fijaros lo curioso la concesión original era para el ferrocarril del Guadarrama y estos pinares se dieron en concesión para que de la madera de estos pinares se obtuvieran troncos para construir vagones y traviesas del ferrocarril. O sea, estos Pinares se dieron en concesión para ese ferrocarril que iba a tener que continuar por el Valle de Lozoya. Total, que al final, gracias a la democracia y gracias a esa sensibilidad, se consiguió quitar el, el, esa urbanización y luego ya el sitio natural de interés nacional de Peñalara se reclasificó ...como parque natural, lo que pasa que no se ha ampliado en extensión... ...que eso es una protesta que yo he tenido de siempre... ...que sigue siendo 700 hectáreas nada más... ...se limita a la cumbre y las lagunas... ...lo que pasa que como estos son montes públicos... ...que los gestiona también la misma persona, la misma oficina... ...que gestiona el parque natural... ...pues extiende esa sensibilidad ambiental al resto de los montes públicos... ...y casi si me apuras a todo el resto del término municipal de Gascafría. ...que se ha hecho un prug... ...bastante sensato, bastante inteligente... ...que regula los usos de todo el término municipal de Gascafría... ...y se ha ordenado integralmente todo el término municipal de Gascafría... ...que eso es lo sensato y coherente... ...ahora bien, lo suyo aquí era haber hecho todo un parque regional... ...que hubiera abarcado todo el Valle de Lozoya... ...pero bueno, eso lo contamos luego en, en Cabeza Mediana... ...nada, lo que se ve son cabezas de hierro... ...que como ya hemos visto, las veíamos también por el otro lado... ...y que también son espectaculares y demás, los tubos de cabezas, ahí se hace escalada invernal, se hace escalada en hielo y la estación de esquí de Val Esquí han tenido intención de ampliarla hacia los tubos de cabezas, porque estas vaguadas de aquí son también propiedad particular. Y ahí está el tema, que al ser particular parece como que todo es permisivo. Pues ciertamente si algo no está protegido en una finca particular, en un momento dado te pueden autorizar lo que se quiera. Ahora bien, cuando aquí se haga el Parque Nacional, ese intento, por ejemplo, de ampliar la estación de esquí de, de Valdesquí ya no se podría de ninguna manera. ¿Eh? ahora mismo al ser finca particular hombre, no se lo permite el plan rector de su gestión del parque natural de Peñarara que se hace extensivo a toda la zona de influencia, pero si un momento el ayuntamiento de Sascafé dice, ah, no, no es que esa estación me va a dar 50 puestos de trabajo esa ampliación de la estación de esquí, pues van y te lo, admiten, te lo permiten Pero yo creo que más que la legislación lo más limitante ahora mismo es que, aparte de que no es rentable, que es que ahora no hay inversores, o sea, ah, bueno, es lo que supuesto. está protegiendo no, no. todo. La crisis es lo que pone las cosas en su sitio, claro, sí, sí, sí, claro, claro, por supuesto. No te en te los te te años te te 70 te pasó te lo mismo, hubo ¿eh? la primera crisis del petróleo y todo este tipo de actuaciones se ralentizaron. Lo que pasa que entonces se fueron a buscar dinero a los árabes y de hecho aquí había inversores cubaitís. Aquí había inversión cubaití. Ahora son los chinos los que van a tener dinero. Sí, sí, estas especulaciones, estos pelotazos inmobiliarios, va a ser con dinero chino. En Madrid hubo otro, otro pelotazo muy bueno en el casino de Torrelodones. Enfrente del casino de Torrelodones hay una finca maravillosa que se la vendieron a los árabes diciéndoles que era urbanizable, al lado del casino. Y resultó que ya se estaba en trámite el Parque Regional del Manzanares, incluía esa finca como protegida. Está al, a la derecha de la carretera de La Coruña, a, en la Sierra de Hoyo Manzanares. Dirección Madrid, dire, dirección Madrid a la derecha. El, el casino está aquí. Eso, eso es. Después del casino. Después del casino ah, entonces, hay... Eso es. Después, después. Eso es, sí, por ahí, por ahí. Hicieron una, un edificio que además luego dijeron que iba a ser una residencia de ancianos y no sé qué, no sé cuánto. Que ponía un cartel allí de demolición y tal. Sí, sí, todo eso data de aquella época. Y eso. Se evitó urbanizar y construir porque es parque regional, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Pero allí estaban los Kuwaitis que iban a hacer una cojurbanización en todo el valle. ¿Todo esto? ¿Por qué se llama Puerto de los Cotos? Bueno, pues porque estaba parcelado, estaba acotado y demás. En realidad el nombre es del Paular. El nombre más antiguo y primitivo medieval era el Puerto del Paular. Está en puerto en de... Abajo, ¿eh? en claro, ahora pasaremos, pero bueno, casi os lo cuento aquí. El Paular viene de Pobolar. ...y pobolar es el lugar de los chopos, el, el, el populus, el, el nombre científico del chopo es el populus... ...y se llamaba el chopo porque era el árbol del pueblo, era el árbol que podían cortar los, lo, la, la plebe sin permiso... ...o sea la madera de chopo se podía utilizar indiscriminadamente... ...y era la que usaba la gente para sus casas, para sus cosas, para sus herramientas y tal... Para otros árboles había que tener permiso. ¿eh? Tenían que. era ya del señor. Y como ya creo que os dije, no sé si os lo he dicho solo a vosotros, el, el, era el chopo y el fresno. Sí, sí, la cultura del chopo y la cultura del fresno. Y ya eso venía de, desde la antigüedad. Los romanos, el fresno, lo tenían dedicado a Venus. Y es un árbol femenino, que tiene forma de copa, es un árbol que es receptivo. Y sin embargo, el chopo está dedicado a Polo. y es un árbol masculino, es un árbol fálico, es un árbol iniesto, ¿no? O sea que, y, del cho, y del chopo, pues bueno, hay cultura, ya digo, para todo se utilizaba, para vigas y demás, pero el fresno aún más todavía, el fresno se le llama el cerdo de los árboles, porque se aprovecha de todo. Pero bueno, luego daremos a lo mejor fresno y hablamos de ellos. Venga, seguimos un poquillo más. Ah, una, una cosita que se ve de aquí de lejos, Mirar el mojón. Allí veis una, un hito de piedra, sí. eso es lo que delimita Madrid y de Segovia. Y esos mojones son también del siglo XVII y XVIII, que deslindan el monte de Balsaín. Por eso antes cuando me decías que si la Navacerrera era de Segovia Madrid, eso Madrid, es, ahí no, no hay duda, porque está en Segovia porque el monte de Balsaín estaba muy bien deslindado, porque los reyes siempre deslindaban muy bien sus territorios, ¿entiendes? Un particular a lo mejor no, y ojo, mover un mojón real era pena de muerte. O sea, que imagínate si alguien, la gente se cuidaba de, de hacer <risa> esas cosas, ¿no? Mover un mojón. Lo que sí había en Navasarra es salir arriba, que ¿sí es de, de Navasarra o de Cerepidina. <risa> Eso es lo que ha provocado muchos problemas burocráticos, administrativos, de quien da la concesión, quién da el permiso, <risa> quiero...